muy buenas en este vídeo con la excusa de digitalizar el primer salchichón de málaga del metaverso preguntaréis de qué metaverso bueno de cualquiera porque en el formato en el que lo vamos a generar va a poder importarse en cualquier metaverso vamos a ver cómo digitalizar objetos 3d cómo editarlos cuáles son las herramientas para poder editarlo por ejemplo con, con blender Cómo importar los objetos 3D que generamos en Unreal Engine o incluso en nuestras presentaciones PowerPoint. Y otra cosa que también es muy importante, la posibilidad de publicarlo para que otros puedan utilizarlo de forma gratuita o incluso venderlo. Todo eso en este vídeo. El primer paso, como ya vimos en el vídeo de cómo crear tu MetaHuman, será grabar el vídeo. Tenemos que grabar, en este caso, el salchichón. Vais a ver el sistema sofisticado para poder mantener el salchichón en el aire. Simplemente tenemos ya salido ahí la pinza, ¿veis? Entonces, bueno, cogerla de una zona que luego pueda eliminarse. En otros vídeos buscaremos una forma un poco más inteligente de, de mantener los objetos. Pero lo importante es que recorramos todo el objeto y que no aparezcan elementos borrosos. Una vez que lo tenemos, lo siguiente va a ser descargarnos la aplicación, si no la tenéis ya, la de Reality Capture, y nos va a permitir hacer todo el procesamiento de digitalización. Esta aplicación, el descargarla y utilizarla es gratuita y lo único que tiene coste es exportar cuando ya tenemos el modelo terminado. Pero los costes son muy baratos. Vais a ver que para el Metayuman eran 40 céntimos y en este caso el salchichón sale por 10 céntimos, la generación de salchichón, y le vamos a sacar bastante partido. Por lo tanto, creo que merece la pena. Desde este momento ya podremos descargarlo, aunque lo ideal, bueno, iba a ser necesario que nos demos de alta en la aplicación. Pero para descargarlo y empezar a usarlo, pues no hace falta. Ahí tenemos la opción de guardar y con eso ya tendremos la aplicación con la que vamos a procesar nuestro vídeo. Entonces, el primer paso va a ser importar el vídeo dentro de esta aplicación. Lo que haremos será abrir la aplicación y dentro de Workflow tenemos varias opciones y una de ellas es la de vídeo secuencia, que lo que tenemos por ahora es un vídeo. También se podrán cargar fotos como veremos más tarde. Entonces buscamos aquí el vídeo que hemos grabado. Tengo ahí también otro de un mantecado. Abrimos el vídeo del salchichón y lo cargamos. Y le decimos que cada segundo nos genere un frame. Es decir, que está haciendo esta primera fase del procesamiento es coger el vídeo y convertirlo en una secuencia de imágenes que nos las va a guardar en una carpeta, en la misma carpeta en la que se encuentre el vídeo. Como veis, nos dice que en la parte superior izquierda pone 92 imágenes y se ha creado esa carpeta salchichón frames donde se han guardado esas 92 imágenes. Vemos que nos aparece girado hacia la izquierda. Entonces vamos a hacer un pequeño trabajo con, con Windows que simplemente selecciono todas las imágenes desde la primera hasta la última, bueno, vemos que como decía, parece girado, entonces vamos a hacer esa operación de giro. Cojo desde la primera hasta la última, con mayúscula botón derecho y le digo girar a la derecha. Con lo que ya tengo 1092 imágenes generadas y estas van a ser con las que vamos a trabajar. Es decir, lo que vamos a hacer ahora va a ser el proyecto de generación, no nos sirve y vamos a crear un proyecto nuevo. Un proyecto nuevo donde en lugar de cargar un vídeo, vamos a cargar estas imágenes. Lo que sí tendremos que hacer será mirar las imágenes para ver cuál de ellas aparece borrosa y las que aparezcan borrosas las eliminamos para que toda la información que tengamos del objeto que estemos digitalizando sea correcta. Veis, por ejemplo, vamos a ver que aquí en alguna, veis, en estas dos secuencias, en estas dos imágenes, esto aparece borroso, pues entonces las eliminamos. Y es bueno que tengamos varias versiones de esa posición del objeto es decir, yo di varias vueltas al salchichón de hecho ha generado esos 92 fotos son como 92 segundos con la división que habíamos hecho bueno, pues entonces así vamos a ir limpiando hasta que encontremos pues todas las bellas que empezó otra imagen borrosa pues también la borramos, que todas las que tenemos nos queden nítidas, entonces cuando terminamos el proceso este vamos a crear un proyecto nuevo con la opción de New el proyecto anterior no nos hace falta guardarlo. Y ahora le decimos que la entrada, en lugar de venir por vídeo, venga por una carpeta. Y buscamos la carpeta de Salchison Frames. Y esa la seleccionamos y le decimos OK para que nos la cargue. Antes había 92 imágenes, pues después de esa limpieza que yo he hecho, pues me quedan 82. Es decir, he borrado 10 imágenes que estaban borrosas. Ya las tenemos todas aquí cargadas. Y entonces vamos a ir a ver cómo generarlo a partir de esto. Entonces para generarlo pues, haremos en Start y empieza a crear. Bueno, ahí está un poco el proceso acelerado porque tarda un poquito a crear el, el objeto virtual a partir de esa imagen. El tiempo sigue avanzando y ya tenemos la generación completa. Vemos que nos ha cogido hasta la textura, que eso en la otra digitalización que hice no la cogió directamente y había que, que activarla. Pero aquí aparece todo mmm, perfecto. Entonces ya tenemos que se ha cargado el objeto y vamos a explorarlo un poco. Podemos girarlo para ver que eh, todo está correctamente. Vemos que por la parte de arriba y por la parte de abajo hay algunas zonas que, que nos sobran, como el trozo de la pinza y algún trozo de pared que se queda y eso tendremos que eliminarlo. Interesante también ver que se ha cogido todo el detalle del texto y que podemos acercarlo hasta un nivel bastante importante. Bueno, pues entonces el paso siguiente va a ser eliminar esas zonas que no nos interesan y vamos a editar, editarlo. Para ello vamos a utilizar una herramienta que se llama Lazo. Entonces para editarlo con la herramienta Lazo nos vamos a ir al menú Mesh Model y dentro de Escena 3D vamos a elegir la herramienta Lazo en Tools. Muy bien, bueno pues aquí vamos a ir haciendo son lazos en 3D, un poco curioso y al principio puede costar un poco pero eh, jugando pues se puede ir consiguiendo. Eh, podemos ir añadiendo con, el, con la mayúscula y vamos haciendo que cada vez que seleccionemos algo pues se eh, incremente a la selección anterior. Vemos la selección es todo lo que aparece en naranja. Entonces así podemos ir seleccionando distintos elementos. Veis que nos quedan que no queremos que estén dentro de nuestro objeto final. Y cuando los tengamos, vamos a, a decir filtrar selección y con filtrar selección vamos a ir eliminando esos trocitos. Entonces esto lo haremos con todas las partes que nosotros queramos eliminar. Por ejemplo, si esto esta parte superior ya está bien, bueno, nos falta un poquito de, de la pinza, a veces cuesta trabajo como está pasando aquí hasta el seleccionar porque intento seleccionar pero me está cogiendo el objeto entero, entonces simplemente como truquillo me voy un poco fuera y ya me permite seleccionarlo bueno pues ya lo tengo, le digo filtro filtrar selección y eso se elimina del objeto y vemos que ahí se nos ha quedado una parte de arriba en morado pues también la, la eliminamos a ver, seleccionamos y fuera muy bien, bueno, pues este proceso se hace, esto puede ser lento y dedicarle ahí bastante tiempo, incluso puede que haya zonas que se nos queden abiertas, como hemos visto en la parte superior, pero que luego podremos, eh, o con esta herramienta, mmm, también quizás se podría hacer, pero si utilizáis Blender o alguna herramienta de edición 3D, pues también se puede eh, arreglar de una forma sencilla. Después veremos una pasada rápida para verlo como ejemplo, cómo los puntos que se nos quedan así un poquito más, más abiertos, poder eliminarlos por ejemplo si yo elimino estas selecciones pues se me quedarán ahí algún hueco que luego tendremos que reparar vale muy bien pues con esto como primera aproximación vamos a marcar este último trozo ya tenemos para saber un poco cómo cargar el objeto y cómo eliminar las zonas que no nos interesen. Si hiciéramos la digitalización, pues con un entorno que tenga un fondo verde o que todo sea homogéneo, pues probablemente nos encontremos bastante menos fallos de este tipo. Pues ya para terminar, vamos a pulsar a de nuevo filtrar y eliminamos esta última parte. Que no se nos olvide, como siempre, guardar el proyecto esto guardaremos el proyecto para poder seguir editándolo dentro de esta misma herramienta más adelante pues le vamos a llamar eh, salchichón y ya nos guarda el proyecto Es decir, estamos guardando en el formato propietario ahora no hará falta después exportarlo al formato que queramos para exportarlo nos vamos a ir al Mesh model y ahí vamos a seleccionar Des Mesh model generar modelo denso para exportar en la opción de exportar pulsamos sobre él y aquí lo vamos a generar como con formato formato.bj decimos guardar y ahora es cuando viene la zona de pago es decir toda esta zona era gratuita pues necesitamos entonces identificarnos yo como estaba identificado en mi navegador al pulsar sobre Epic Games lo que va a hacer va a ser intenta conectarse con él, con el, la aplicación en la página web, lo activa y una vez que está activo ya puedo volver de nuevo a la aplicación para seguir con el proceso. Veis que el coste que tiene es solamente de 11 céntimos. Pero ahora me pide un PIN, pues tengo que generar el PIN. Entonces, ¿qué tengo que hacer para eso? Es decir, lo que he hecho hasta ahora ha sido identificarme, pero para poder generar el PIN, entro en la en la aplicación, en la página web y veis que hay un apartado ahí que se pone My PIN y entonces aquí crearía un PIN. Pues vamos a poner un, un pin, mostramos salchichón 9i, salchichón, le ponemos el, la fecha de caducidad del pin, lo creamos y esto nos va a permitir, es decir, nos hemos identificado desde la aplicación y esto nos va a permitir que podamos hacer el, el gasto de los créditos, es decir, por 11 céntimos generamos nuestro salchichón, dejamos las opciones por defecto para que exporte también las texturas y los colores, muy importante, y con esto ya tenemos nuestro objeto generado. Ahora, si quisiéramos, si no quisiéramos, pues no haría falta, pero si quisiéramos, podríamos utilizar alguna herramienta como Blender que es capaz de importar esos objetos eh, en formato .obj para poder editarlo. Vamos sin entrar en detalles de Blender porque, bueno, no es el objetivo del, del vídeo. Aquí también reconozco que me ayudó mi sobrino Antonio. Y entonces lo que se hace es que se carga la imagen y como veis que había una serie de de puntos que quedaban un poco fuera en la parte inferior de la base, incluso algunos que quedan abiertos, pues esta herramienta nos va a permitir editarlo, es decir, algo de hacer así como coser o modificar la posición de los puntos. ¿Veis? Todos los puntos que nos parecen que están fuera, nosotros podemos moverlo para eh, disimularlo y, y dejarlo pues ya perfecto, ¿no? Eh, aunque, bueno, si sí, el, el procesado previo es bueno, pues no hace falta meterse con Blender, que ya demasiadas herramientas estamos intentando aprender, ¿no? Pero bueno, esta es muy interesante. Y con eso, bueno, pues vamos arreglando todo. Fijaros, podemos recortar trozos que queden fuera. Es decir, se puede hacer un, un trabajo bastante exquisito, dependiendo ya del tiempo que tengáis. Y al final, pues lo que haremos será exportarlo y guardar esta nueva versión. Bueno, veis el último retoque, quitando algunos vértices. Y para guardarlo decimos exportar. Y ya lo podemos exportar en distinto formato, pero bueno, vamos a mantener el mismo OBJ, pero también podría haberse hecho con FBX, que también lo entienden en muchas aplicaciones de 3D. Bueno, y ahora en nuestro Unreal Engine, ¿cómo lo importaríamos? Pues lo que tenemos que hacer es coger y copiar dentro de, de nuestra carpeta. Pues vamos a copiar, el. veis ahí que se ven las caras mías del último vídeo del MetaHuman, que os recomiendo que veáis, además de suscribiros. Entonces decimos importar en importar buscamos el, el archivo bj tenemos el salchichón y la modificación que era salchichón 2 pues aquí la tenemos y antes de importarlo pues nos pide cómo queremos cargarlo bueno simplemente verificar que importe bien las texturas y decimos importar todo entonces empieza el proceso de importación con lo que ya va a aparecer dentro de mis carpetas de unreal engine como un static mesh más es decir, nos va a aparecer un, el material y todo lo que nos va a hacer falta. Ahí dar un pequeño fallo, pero todo funciona funciona bien. Entonces, si volvemos a abrir nuestra carpeta, veis que ahí no aparece el 2, que es el Static Mesh, aunque además aparece el material. Y simplemente con arrastrarlo, pues ya lo tenemos disponible para poder usarlo. Bueno, pues ya el movimiento lo, lo giramos, hacemos con él lo que, lo que queramos para ponerlo en el sitio. Eh, bueno, aquí quizás no le vea mucho sentido, pero vamos a ver un ejemplo de, de un vídeo que también os recomiendo que, que veáis. Es un pequeño trabajo recorriendo una casa y hacer un, una pequeña animación. Y de esa parte solamente el, donde aparece el salchichón, que sería esto. No, Aquí va moviéndose por la casa, jugando con el zoom, jugando con, la, con los enfoques. Y veis que ahí aparece nuestro salchichón perfectamente integrado con un pan, una morcilla y una manzana. Y bueno, ese sería un ejemplo, esa, esta también lo he hecho yo, el, el diseño completo desde, desde cero y una placa donde, bueno, ahí está incorporado directamente de una imagen. Es decir, hemos podido meter una imagen dentro de un entorno 3D, que sería la placa base. Vale, entonces seguimos. ¿Y si queremos exportarlo? Es decir, si nuestro modelo queremos que alguien más pueda utilizarlo, pues vamos a ver la opción de exportarlo con el, la opción Share. Entonces en Share... Vamos a decir el Upload to Sketchfab. Y Sketchfab es una web de objetos con modelos 3D. Entonces, bueno, tendríamos que habernos creado una, una cuenta en Sketchfab. Aquí ponemos cómo queremos poner el modelo. Vamos a García, es García Agua, sin la, sin la S. <ríe> eh, y entonces, bueno, pues ponemos toda la información que queremos que aparezca en la descripción. Por ejemplo, salchichón, eh, lo que sí también me he dado cuenta con que pongamos salchichón de Málaga, solo coge luego las palabras independientes, no coge grupos de palabras y le podemos decir marcarle que publique el modelo después de subirlo. Entonces está subiendo el modelo, lo está subiendo a la web y ahora cuando nos vamos a, a la web de Sketchfab, que os recomiendo que miréis también porque hay muchos objetos gratuitos y otros de, de pago que podéis utilizar dentro de vuestro diseño 3D, pues ahí está subiéndose y arreglándose un poco la, la edición. Ya se nos ha cargado el modelo. Vemos que, bueno, tarda un poquito, ahora se nos carga la textura. Y ya tenemos, veis, está en modo draft, todavía en, en modo de previo, pero así será como se verá luego. Podemos marcar con Save View cuál es lo que va a aparecer en la portada cuando alguien busque por el sachichón y eh, vamos a ver cómo editar las propiedades hemos hecho una edición inicial dentro de, de la otra aplicación pues si nos venimos aquí que podemos incluso verlo en, en pantalla completa o en modo teatro es decir que sería ampliar esto para que ocupe toda la ventana y poder inspeccionar nuestro nuestro objeto que a mí me sigue sorprendiendo la calidad del texto de cómo digitaliza que se puede leer bien entonces vamos a, a ver la, la información y vamos a editar las propiedades. Si no, vamos a editar propiedades en la parte superior. Bueno, veis que dice todavía está en modo de RAD, vamos a publicarlo. Eh, tienes, se pueden subir de forma gratuita bastantes eh, objetos. Pero una cosa muy interesante, si lo hacéis a través de la aplicación Capturing Reality, te crea automáticamente una cuenta pro. Por lo menos eso me ha pasado a mí. Yo tenía la cuenta gratuita y al intentar subirlo me ha dado de alta como pro durante un año. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Entonces aquí sí podemos editar de una de las propiedades, poder añadir más texto, permitir que se pueda descargar. Por defecto parece que no pero bueno, pues vamos a darle que sí, ya que lo hemos hecho, pues que lo utilicen. ¿no? Y si quisiéramos venderlo, marcaríamos en Store. Ese es un problema que me he encontrado que hay muchos diseños que están muy bonitos, pero no se pueden descargar. Entonces tienen poca utilidad. Eh, seleccionamos la opción de categoría de comida y bebida. ¿Vale? Con esa puede ser suficiente. Y completamos todo lo que queramos en la descripción. Vamos a añadir otros elementos, como por ejemplo comida, O embutido. Y con esto, bueno, ahí veis que sigue preparando, pone que puede tardar varios minutos en generar el modelo. Lo interesante es que nosotros hemos creado el modelo, hemos subido el modelo con OBJ, pero nos va a generar el modelo para descargarlo en, distintos, en distintas versiones. Y desde ya, desde este momento, va a aparecer dentro del, del buscador. Si veis que en la parte superior pone buscar modelos 3D, pues vamos a poder subirlo. Bueno, Recomiendo también, ya que lo visitáis, está ahí cero estrellita. Que si alguien llega, llega a esta zona del vídeo y visita el Sketchfab, pues que le diga una que os gusta. Entonces, si buscamos al chichón, pues nos aparece aquí nuestro, nuestro objeto ya directamente para poder visualizarlo. Y así es como lo vería cualquier usuario. Y quizás os preguntéis, ¿y dónde más puedo utilizar estos modelos? Pues, por ejemplo, en PowerPoint. Fijaros qué cosa más más chula con la posibilidad del último PowerPoint que nos permite insertar objetos 3D que eh, podemos coger y además con la posibilidad de las transiciones y hacer una presentación donde estemos presentando con nuestro objeto y entre transparencia y transparencia, fijaros cómo se mueve. Yo he puesto cuatro transparencias con todo esto. Si os interesa ponedme en los comentarios que os gustaría que explicara cómo insertar modelos 3D en PowerPoint. Pues bueno, espero que os haya gustado mucho el vídeo, os invito a que os suscribáis, a que pulséis la campanita y nos vemos pronto.